Entonces con nuestro programa vamos a hacer en este momento un panel, pero queremos re recordarles a quienes deseen hacer sus preguntas con base en lo que habló Jesús o lo que vaya a ser del panel viene después del panel. Y son preguntas que tienen que ver con la planeación lingüística y todos los aspectos sociodemográficos de la población, ¿no? Viene la doctora mari López, Giovanni Melendres del INSOR pues, Luzmari López, como representante de Corpsac, vamos a organizar aquí la parte logística para que ellos puedan, par que ellos puedan mí, participar. Mí. Bueno, en estos momentos eh, vamos a tener un panel con Giovanni, Giovanni. Melendres, asesor del INSOR, Luzmari, lingüista. Eh, voy a darles un poquito de contexto. Esta mañana estuvimos... Eh, con respecto al tema de educación, en la tarde planeación lingüística y no vamos a desligar estos dos temas. no La idea es que estén ligados eh, porque realmente en la mañana tuvimos todo el, el tema de docentes, estudiantes, materiales, eh, todo lo que requerimos, material didáctico, videos… Todo esto está ligado y relacionado a la planeación lingüística, lo que ya vimos, lo que nos explicó María Luz, eh, nos contó sobre el estilo y, y la forma en que se maneja en España. Recuerden que la planeación lingüística tiene eh, un estatus, cuatro componentes, estatus, el primero de ellos. Eh, la idea es que esto hace referencia a que la lengua de señas eh, pueda tener el mismo estatus de las lenguas orales. Eh, el corpus, el corpus que la idea es que podamos tener un material que nos, que nos sea útil para identificar y reconocer las diferentes, los diferentes estilos lingüísticos y los podamos eh, guardar, tener presentes. El, en la adquisición, el tercero es adquisición. Como ustedes eh, se pueden dar cuenta, eh, podemos encontrar personas que no han tenido este proceso. Luego, eh, desde España, ¿no? Y luego encontramos el tema de, de la familia y es el tema actitudinal. En estos momentos, con respecto al tema de planeación lingüística, quisiera hacerles una pregunta a los dos. Desde desde educación, ya con la, se aprobó la ley 2049, ustedes saben, ¿verdad? Esta ley nos habla sobre la comisión, del comité, perdón, de planeación lingüística para estandarizar eh, todo este proceso y ahora la pregunta que tengo es directamente al INSOR, a Giovanni, quisiera saber desde esta ley eh, y con, pues desde el Ministerio de Educación y ustedes, desde como institución gubernamental, qué proceso han, pues, vienen adelantando y cuál es el objetivo con respecto a esto. ¿Están okay, ok, perfecto. Eh, pues hay que tener en cuenta que estamos en un espacio híbrido, entonces gracias a la pandemia nos da esta modalidad tanto de estar presencial y virtual. Bueno, es algo muy positivo que ha dejado y esta es la experiencia que tenemos en este momento. Bueno, eh, repito, eh, agradezco la invitación que han hecho al INSOR en este tema de planeación lingüística. También a sonrisa por la organización de este evento y pues es un proceso, eh, como hemos estado hablando de la planeación lingüística. De acuerdo a la pregunta que me hace Daniel de la Ley 2049, eh, Luz Mari eh, va a hablar un poco eh, del contexto, ella tiene unas diapositivas ya preparadas sobre este tema. La pregunta eh, para mí es aislada a esas acciones. Entonces desde el Congreso, eh, anteriormente la comunidad sorda y algunas personas de la Universidad del Valle también, eh, representantes, fueron a donde los representantes de la Cámara del Congreso y estuvieron dialogando y se dio este proceso como una propuesta también para hacer un precomité, hacer unas sugerencias, este precomité eh, también eh, Jesús Monroy hablaba de las, de las siete entidades que lo componen, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, el Ministerio de Cultura, eh, FENASCOL, el INSOR, bueno creo que olvidó uno, bueno son siete están allí y entonces eh, pues obviamente se hacen estas sugerencias y ya se da el proceso de la ley como tal. En el Congreso está cada uno de los debates hasta que por fin ya se da, eh, la normatividad eh, mediante la ley. Entonces en el artículo 3, en este artículo vamos a encontrar el tema del de Consejo Nacional de, Fisca, de Planeación Lingüística, error de interpretación. Entonces, allí encontramos el Ministerio de Educación, es el responsable de esto, pero nos da la Secretaría Técnica al INSOR y somos nosotros quienes convocamos a las diferentes organizaciones y entidades como esta Secretaría Técnica, eh, tal y como lo dice el artículo, eh, desde el 2020 hasta la fecha. Cuando ya sea la aprobación de la Ley 2049, entonces... Eh, el INSOR tiene que esperar para que el ministerio, eh, bueno aquí voy a hacer una claridad, cuando la ley ya ha sido eh, expedida necesitamos un decreto para poder empezar a hacer la aplicabilidad de esta ley. Cuando esto ya se da entonces eh, tenemos a, el, responsabilidad del INSOR el artículo 3 que es un borrador como tal, el INSOR eh, hace un documento, una propuesta, obviamente eh, con colaboración de las diferentes entidades y se hace un proceso. Para eh, poder un propuesto del Consejo Nacional con las diferentes siete eh, entidades que hacen parte de este precomité. recogemos toda esta información y obviamente en alianza con FENASCOL estamos siempre trabajando de manera mancomunada, haciendo los diferentes eh, ajustes necesarios y siendo obviamente eh, de acuerdo a las normas técnicas que hacen parte eh, de los documentos oficiales. Es un documento borrador. El EISOR no toma estas decisiones. El año pasado ya se entregó al Ministerio de Educación y aún estamos esperando, eh, creo que más o menos en agosto septiembre se hizo entrega de este documento y estamos esperando el trámite que se da allí al interior del Ministerio, mientras nosotros prestamos atención a otras acciones diferentes. Eh, nosotros, obviamente, eh, pues no podemos eh, como presionar al Ministerio para que se nos dé una respuesta. Sabemos que están en proceso eh, de transitoriedad por el nuevo gobierno y es la sociedad civil quien tiene incidencia y preguntando qué sucede con este documento que les entregó. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Giovanni por tu respuesta con respecto a la ley 2049. Eh, la idea es que abramos los ojos y estemos expectantes a todo este proceso. Eh, esperemos eh, con el comité cuál va a ser la función. En estos momentos tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti, con Luz Marí, con respecto al tema de… El análisis de la propuesta desde tu experiencia en desde CORPSAC, eh, con respecto a la educación de desde la organización de la Corporación para educadores sordos con respecto a las asociaciones para personas sordas cómo es la de participación desde el Comité Nacional de Planeación, al Comité Nacional de Planeación Lingüística cuál es la propuesta y de pronto una reflexión que nos puedas regalar. Bueno, yo quisiera, yo quisiera dar un poco de contexto. Sé que algunos están, digamos, vimos la, la, la exposición de Luz Mari, de María Luz, y piensan como qué es eso, qué son esos, qué es, qué son esos términos. Entonces, yo quisiera proponer, no sé, de primero dar un poco en contexto y después sí responder tu pregunta. Obviamente cualquier pregunta que ustedes necesiten, ¿no? pues pero pregúntenle a Joanny, creo que es lo mejor. Él no, puede dar... no. no mentiras. Pero sí creo que, que es importante primero dar este, este contexto inicial para que pues que crea, pues que entiendan la ley 2049 Perfecto. y demás. Puedo Perfecto. hacerlo así Perfecto. para claro dar respuesta sí. Eh, Tenemos tiempo. Cinco minutos, no es mucho. No es mucho tiempo tampoco. Adelante, Luz Mario. Perfecto, ¿y la presentación. Listo, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, recuerdan, hace dos años, en el 2020, cuando pues estábamos en plena pandemia, y se hizo, se, se tramitó la ley, que todos, la verdad, es, estábamos muy contentos porque se había expedido esta ley. Obviamente teníamos cierta angustia en la comunidad sorda, pero pues analizándola, creo que es una, un buen paso, es una muy buena ley. ¿Por qué? Les voy a explicar. Nosotros, en esta ley, la 2049, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es? cuál Es es el primer paso que nosotros tenemos para la realización de la política pública. Es el primero. La segunda ya es la política pública y todo lo, todo lo que se decida en este primer paso pues va a afectar a la política pública y nosotros sabemos que la política pública pues ya es para la comunidad, para las personas que quieran participar. Si sí, hay un poco de confusión en cuanto a esta ley, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? A veces... Es como, como si saliera y eso no sirve, y solo crítica. Eh, Insor no hace, Fenascol no hace. Pero no, nosotros necesitamos estudiarla, analizarla. También yo qué voy a hacer. Me preguntan, ¿cómo era desde Corpsac? ¿Qué ha hecho? Claro, Corpsac lleva 10 años desde su creación. Estamos ya. A 12 vamos, eh, hemos participado en diferentes encuentros universitarios. El primero fue en el 2010, después en 2011, 2012, 2013, también 2014... Igual 2015 y 2017 y pues hasta ahora. ¿Y para qué hacemos est estos encuentros? Para pues y precisamente compartir a través de los profesionales sordos en la educación, solo de, de la educación superior, no es abierto a todos. Entonces CorpsAC significa que son los profesionales que analizamos. Tiene relación con esto, va unido a esta, a esta ley. La siguiente. La siguiente, ¿sí? Aquí, muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que en el artículo primero de la ley 2049, el artículo primero, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué hacer este consejo? ¿Para qué? Pues, bueno, depende. Las personas sordas pueden decir, ay, porque es importante el tema de la lengua de señas, yo lo sé, y eso está muy bien, pero el consejo significa que son las personas del gobierno. También diferentes entidades, también el público, eh, sociedad civil, universitarios y demás personas que pueden participar o que hacen parte de este consejo para realizar una política pública. La siguiente. No, la anterior, por favor. Es que va a unir a otra cosa. Claro, dentro de esta ley, la 2049, pensamos para qué, para qué es esto. Porque es importante la sociedad, la sociedad con la comunidad sorda para tener pues, este avance. El objetivo sí es el tema de la planeación lingüística, pero como allí lo dice, es facilitar también la cultura, la, la vida en general, o sea, no es solo pensar en el tema lingüístico y los aspectos lingüísticos de la lengua. Entonces, ahora sí la siguiente. Ya les diré por qué. La planación lingüística, ¿qué significa? No son solo los temas lingüísticos, como les venía diciendo, también son otros aspectos como la cultura, la enseñanza de la lengua, el aprendizaje de la lengua, todo esto es la adquisición de la lengua. La adquisición, la enseñanza, son las diferentes teorías que, que, pues, que se tienen alrededor de la lengua, los modelos, los pedagogos, los maestros. ¿Esto es, es como un profesor, un maestro de aprender lengua de señas? Claro que sí, estamos hablando de la adquisición de la lengua. Pero no es solo esto, o sea, los maestros también deben tener didáctica, deben tener pedagogía, deben tener diferentes aspectos para enseñar una lengua. Esto es de suma importancia. Nosotros, las personas sordas, obviamente, yo quiero enseñar señas, listo, pero entonces, ¿qué forma, qué pedagogía, qué características para enseñar tienes? ¿Ya lo sabes? la respuesta es no, no lo sé. Entonces es analizarse, una autoevaluación. Obviamente se sabe la lengua de señas, pero también la lengua de señas tiene aspectos sociales del discurso y demás que también van en la parte de la enseñanza. O también es, es, es importante pensar que la enseñanza es de una persona que tenga estos aspectos fortalecidos. Se ve que en Colombia esto... En la enseñanza de la lengua de señas lo que se ve es que son oyentes y la enseñanza por sordos no se ve mucho. Se ven universidades o hasta intérpretes y uno queda realmente asombrado. Es algo de preocupación, claro que sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no enseñan las personas sordas? las personas sordas, porque pues estamos hablando de adquisición, adquisición de la lengua no solo pensar en las señas como tal específicas, los rodea muchos otros aspectos, hablamos también de estatus, estatus de la lengua de señas, la lengua, hace unos 20, 30 años, la lengua de señas colombiana, por ejemplo, pues no teníamos un buen estatus, no estaba reconocida, yo recuerdo, digamos que, eh, bueno, estábamos afuera hablando en lengua de señas y se burlaban de nosotros Porque parecían, parecíamos, decían monos, que parecíamos monos y se burlaban de nosotros Pero ahora no, ahora se ve algo diferente Las personas sordas cuando hablan en lengua de señas Los oyentes se acercan y nos dicen que les enseñemos sí, Es muy diferente maverde. el estatus que se tiene ahorita El estatus ha mejorado en cuanto a la lengua de señas Es, es cierto Otro aspecto es la actitud bueno, en Colombia, ¿qué es lo que pasa? Está en la lengua de señas, LSC, árbol de vida, lengua de señas, LSC. Le estoy sincera y si diciéndola la verdad, hay una pelea, hay una pelea entre estos dos grupos. ¿Y pues para qué? En el 2020, desde el 2022 podemos decir, echemos eso al olvido, Tengam, o sea, un, unámonos, porque no es como soy de un lado o del otro, acepto un lado o del otro. No, respetemos cada una de las... Pues, de las de, la, de, de las dos lenguas, por decirlo así, y pues somos ciudadanos de las dos posturas. ¿Cuál es esta competencia? Entonces, es importante que Avanzar en una investigación. ¿Qué pasa en un lado? ¿Qué pasa en el otro? Para llegar a comprensión. Entonces, eso es lo que podemos estar… Pues, no pensemos en esta competencia, solo lengua de señas, solo una o solo la otra, pues por ejemplo esa seña a mí no me gusta, o esa forma de enseñar no me gusta, no es su forma de enseñar es como lo hace él. yo soy del G cafetero, por ejemplo, y esa es la lengua de señas, la es la que yo estoy usando, por ejemplo, y hay que respetar estos dos aspectos no importa de esta diversidad la lengua de señas no se va a acabar el siguiente aspecto y el último es el corpus ¿Qué es lo que significa? No son solo, perdón, no son solo palabras, son solo, no son solo las lenguas de señas, sino el corpus tiene más aspectos que lo involucran. ¿Cómo lo están usando? Por ejemplo, hay algunas, no sé, las personas sordas surge una, una seña como esta, como imaginar, por ejemplo. No sé, una seña que se usa ahorita, esta, que es como normal. Yo dice, ah, sí, yo estoy normal. Esa es la que se está usando, por ejemplo. Esa que haga parte de la lengua o sacarla de la lengua, pues no. Es el uso lo que lo determina. El uso de la lengua, determinada seña en la comunidad. No podemos pelear, podemos hacer lo que sea. Pero sí, si las uso. personas sordas están Así usando es. una lengua, una seña, esa es parte de la lengua. Entonces tenemos que reflexionar en la planeación lingüística qué significa. Bueno, la siguiente, por favor. La otra. Esta. Es importante que entendamos la política pública. La política pública y la lingüística. ¿Cuál es política lingüística? ¿Cuál es la diferencia? Es posible que nosotros, bueno, vemos la ley 2049, y esta nos ayuda y esta apoya, aporta a la política pública. Claro que sí, nosotros ya tenemos esta ley, entonces no podemos decir que esta ley es inservible y la echamos a, a un saco roto. No, esta ley es el primer paso para poder generar esta política pública, porque la política pública lo que significa es que no son simplemente no son acciones, significa que son los que la toma de decisiones, parte del gobierno, entidades, personas, sociedad civil y demás que toman las decisiones, pero entonces… Digamos, como decía la conferencista de España, toda la toma de decisiones, claro que sí, eso es política pública. La siguiente. Perfecto, entonces quiero hacer una, una diferencia entre estos dos términos. Una que es política pública y el siguiente que es planif planificación lingüística. ¿Qué significa cada uno? Una es toma de decisiones. La planación lingüística, ¿qué significa? Las acciones. La política pública, por ejemplo, está el gobierno, están la, es, está las personas que, pues, que toman las decisiones, el poder. Por ejemplo, Fenascol, Elisor, Copsac, Acedus, digamos, ellos pueden hacer parte de, para realizar... Una política pública que tome decisiones, claro que sí, se puede hacer. No sé si el INSOR en este caso podría ser parte, podemos llegar sí, claro y ser sí. parte del grupo que, que realiza. Mientras que la planeación lingüística, ¿qué significa? Significa las acciones que podemos hacer nosotros, la comunidad sorda, los intérpretes, los maestros, bueno, la gran variedad de personas puede hacer parte y podemos trabajar en estos diferentes grupos. La planeación lingüística significa que solo el isor es el que lo hace, y allá ellos, yo sin saber qué está pasando, o FENASCOL es el que lo hace, no. Esto no significa. Significa que todos nosotros debemos trabajar y debemos hacerlo. Yo, ya que estoy anciana, entonces ya no puedo trabajar en esto. Ya les toca a ustedes, a los jóvenes, a los jóvenes para realizar estas acciones. Y el último, la siguiente. Nosotros, nosotros siempre pensamos, bueno, la ley 2049 ah, INSOR, INSOR es el responsable y tiene que realizar las acciones. Pero ¿de verdad? ¿De verdad es el que tiene toda la responsabilidad encima? Creo que no. También tenemos al Ministerio de Educación, también qué pasa con la educación, por ejemplo, en las acciones a, a realizar, la enseñanza, digamos los programas de enseñanza, ¿El INSOR? El INSOR no lo hace. Ahí el tema es el, el Ministerio de Educación debe realizar estos programas. Ahora no sé qué está pasando, puede que se esté realizando. También eh, el tema de, re, de la creación y la realización del recoger presupuesto para, no sé, digamos en las universidades, porque esto sí es un tema, pues, delicado. En las universidades crean, digamos, en las carreras nosotros que pues tenemos una misma carrera, digamos, eh, hay personas, que, personas sordas que pueden, por ejemplo, escoger una persona sorda para realizar una enseñanza, es igual, digamos, que es como cualquier otro idioma, el inglés o el francés. Es importante que nosotros vamos a una universidad, aprendemos lengua de señas y ya pues se la enseñamos a otros, podría ser. Entonces creo que aquí lo importante es que de aquí en adelante, la siguiente... La siguiente. Uh -huh. Bueno, con la ley 2049, tres años desde que se crea el Consejo, de tres años en adelante, se deben realizar acciones. Es por eso que yo le hacía la pregunta a María Luz. ¿Cuánto tiempo ellos estaban, con, por cuánto tiempo tienen pues estas acciones? Ella responde que por mucho tiempo y nosotros decimos tres años, es algo de preocuparse, pero pues también es algo de hablar. Tenemos que pues, ampliarlo, tres años, tres años, después otros tres y otros tres, se podría pensar y ahí en adelante, no lo sé. Pero creo que es importante que ustedes lo piensen. En tres años se debe realizar absolutamente todo con relación a este tema. No, es imposible. La planación lingüística en tres años no se logra en este, en este tiempo. Bueno, el decreto 1421, pero ¿por qué? ¿Porque se habla con decreto el decreto 1421 con ley 14 con la ley con la ley con la que estamos hablando? Bueno, hay unos estatutos. Es importante tener este aprendizaje. La ley, pues, manda el decreto, entonces, para realizar, y esto afecta también a la política pública. Van unidos, van unidos. Se tiene que trabajar los dos unidos. No podemos desligar uno del otro. ¿Son las, la ley, pues, pues, tenemos que tener todas estas normativas para, pues, para tener este conocimiento. El INSOR, ¿el INSOR de qué es responsable? Sí, este es un secretario técnico, pero el Ministerio de Educación es el que debe hacer. Por ejemplo, en los colegios, como los, los colegios de personas oyentes, eh, hay un mandato que es de parte del ministerio. Los colegios, dice, listo, le dice a la secretaría y la secretaría pues está en el colegio. Digamos, el currículo, los programas y demás, parte del ministerio de educación para los colegios. pásalo, Esto es lo que pasa en el ministerio de educación, pasa lo mismo con el INSOR. No sé, ¿estoy en lo correcto, Joan. Entonces, yo estoy pensando entre desde bueno, perteneciendo a Corpsac, la postura que puede tener frente al el INSOR, frente al ministerio, eh, pues que es el que manda en realidad. Entonces, nosotros, bueno, ¿qué acciones podemos hacer? Tenemos que preguntarle al ministerio, desde parte del INSOR, y pues cuál es el, ¿cuál es el tema? Pues, tenemos que sentarnos y mostrar lo que está pasando. Entonces es importante que nosotros hablemos y tengamos esta comprensión que es el ministerio y comprender qué es lo que pasa allí. Claro que sí, es posible que podamos pensar y pues el objetivo del INSOR no es solo, con, solo el INSOR, también está FENASCOR, Saga, SEDUS y demás asociaciones también, también pueden hacer parte. Aquí lo importante, digamos, es, que las, es pensar que las asociaciones tienen un menor valor. Lo importante, digamos, aquí en Pereira, con Azoriza hace poco, creo que hubo una formación y unos talleres en cuanto a modelo lingüístico, y pues aprendieron bastante y hubo una mejora, hubo una mejora. ¿Y quién lo hizo? La asociación. No fueron como, venga, apoyos de otras personas, ¿no? Fue la asociación que hizo esta formación. Entonces es importante tener un valor hacia las de las asociaciones. La comunidad sorda también está allí. Una persona sola no puede hacer las cosas. No lo puede hacer. Una persona sorda no puede hacer nada. COPSAC por sí mismo con los profesionales. Pensar e idearse, claro que sí. Tenemos preocupaciones, claro que sí. Pero bueno, hay información, digamos, del ministerio que, digamos, el, el INSOR tampoco puede hacerlo porque pues el ministerio no, no lo deja. Entonces, pensar que aquí quedamos y ya. No, tenemos también nuestra postura y preguntar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está este reconocimiento? ¿Por qué el INSOR... ¿Qué capacidad tiene el INSOR? ¿Puede hacerlo? Entonces, claro, es de COPSAC. Digamos que, creo que ahí también está la respuesta. Es importante la unidad. Es importantísimo. No podemos continuar con esta separación. Como usted hace, entonces yo no hago porque es que usted está haciendo. Ay, no, pero este otro también está haciendo y yo ahí no me meto. No podemos seguir así. No habrá un cambio si seguimos así. Entonces, pues, creo que ahí está tu respuesta. Muchas gracias, Lomar. Bien. Perfecto, muchas gracias a los dos. Eh, tengo una pregunta… Con respecto al video que publicó FENASCOL, no sé qué piensan ustedes con respecto a la ley 2049 en el artículo 3. Eh, no sé, estamos, bueno, a la espera de, del Ministerio de Educación para tomar eh, decisiones con respecto a la reglamentación de la ley eh, y de todo el aspecto de representación de instituciones, organizaciones. ¿Ustedes qué piensan con respecto a de que sea una mayoría oyente quien represente, como lo vimos en el video de FENASCOL. No sé ustedes qué consideran, eh, que de pronto se tenga algún tipo de discriminación a las personas oyentes, eso no es lo que buscamos, pero la idea es que queremos saber cómo podemos generar, eh, de pronto tener un comité establecido y qué normativa se puede obtener con respecto a, estas, a, estas, a estos representantes de las organizaciones, instituciones, universidades. Eh, es muy amplio eh, de pronto todo este tema, pero queremos saber quién participa. O sea, no sé ustedes qué perfiles se puedan proponer y de pronto en el análisis de esto quién pueda participar realmente, quién sea el actor, si tiene que ser una mayoría o una minoría, ¿cómo se manejaría ahí? Ok, perfecto. Bien. Entonces, eh, en cuanto al artículo 3 que yo les venía hablando, allí se habla de quiénes son las personas que van a ser parte. Y hay un parágrafo que dice, literalmente que la participación en el Consejo Nacional de Planeación, que son las personas que están allí, debe de ser del de 100%, obviamente. Pero entonces el 50%, 50-50 para que haya, eh, pero de ser 50 más 1, el 51% debe de ser personas sordas. Y el 49% pues representatividad de las otras entidades, es lo que dice el parágrafo. Entonces, va a haber una ventaja allí para las personas sordas. Obviamente, eh, ese 49 pueden ser también personas sordas, oyentes, pero la mayoría van a ser personas sordas. No puede ser la mayoría personas oyentes. Estoy eh, hablando de discapacidad, perdón. En este plan, en este, en este Consejo Nacional de Planeación Lingüística, no puede ser la mayoría oyente. Debe ser 50 más 1, es lo que dice el parágrafo. Entonces, cuando ya se cumpla esto, se puede entrar a ejecutar este consejo. Entonces, eh, las diferentes entidades y organizaciones, como les he dicho, pues están cuando ya se presentó el documento y el precomité, eh, pre hizo las recomendaciones al Senado y se hicieron los ajustes pertinentes y ya se hizo la ley como tal y empezó la aplicabilidad. Entonces, allí hemos visto, pues… Eh, algunos desacuerdos en este tema en cuanto a la representatividad, por ejemplo, de las universidades y se está haciendo esta investigación, obviamente, porque son los profesionales, son los lingüistas y quiénes son eh, los, es, si son estudiantes o son expertos y que debe haber un estudiante y un experto participando. Desde las organizaciones también de intérpretes en este caso sería FENIL, y las organizaciones de personas sordas, no. Entonces allí encontramos algo en lo que estamos en desacuerdo y se han hecho estas recomendaciones y estas aclaraciones. Entonces hemos estado hablando, debatiendo y dentro de las acciones se está pidiendo modificar lo que aparece allí en la ley. Entonces vamos a ver más adelante qué sucede con esto. Perfecto. ¿Algo más, Luz María? Bueno, la verdad es algo que preocupa, pues como dice Joanny, dice que la mitad más uno, por ejemplo, eh, de 100 personas, 16 personas, ahí está una persona sorda, digamos con 8, son una persona sorda, pero pues no habla que debe ser oyente o no, bueno, no dice, no lo dice, Dice que 50 más 1. Dice que 50 más 1 deben ser personas sordas. No se sabe cuántas, en pues cuántos oyentes, pero digamos 8 o 9, no lo sé. Entonces, desde, desde COPSAC sí tenemos esta preocupación y pues es que... ¿Cuál es nuestra preocupación? Que, bueno, en este consejo... El consejo no ejecuta, el consejo no es el que hace las acciones. Es un ente asesor. El consejo asesora, informa, como el INSOR, es un ente asesor. El consejo, digamos, habla con la Secretaría de Educación y da una asesoría, hace unas recomendaciones, ¿sí o no? Entonces, sí, es. eso es lo que hace el consejo, es, es lo mismo que el INSOR. Mientras que los que hacen las acciones deben hacer estas estrategias, deben pensarlas, pensar y mostrarlo ante el consejo para que diga, sí, claro, tiene toda la razón. Pero para mí la importancia como tal de verlo ante el consejo, sí, claro que sí, tiene una importancia. Pero lo más importante es la ejecución, hacerlas. Esa es mi postura. Bien. Creo que es lo más importante. Eh, ¿Puedo agregar algo a lo que dice tiempo Ok, perfecto. Entonces, eh, en relación a lo que dice los Luzmare, el Consejo Nacional de Planeación Lingüística, eh, dentro de las personas que van a participar, no ejecutan obviamente, hace decisiones en la, cuanto a la planeación idea las planeación, los temas que van a estar sobre la mesa y lo entrega al equipo ejecutor. Entonces, este consejo... Eh, obviamente eh, va a estar eh, de diferentes partes y van a entrar en concertaciones. Por ejemplo, digamos algo así, por poner una comparación, el Precomité de pronto hace una encuesta, por ejemplo, en eh, cuanto a la ponencia que hablaba eh, Jesús Monroy, él hablaba de esta caracterización Sabemos, ya tenemos estos números, no había esta información, entonces por eso fue importante saber cuántas personas señantes habían en el país. No podíamos dar estas respuestas claras, entonces eh, el DANE nos daba un número, pero todos eran señantes, eran oralistas que eran, no sabíamos. Por eso desde el Precomité se propuso una encuesta, una caracterización y se hizo esa, y se ejecutó como tal. Entonces, eh, obviamente eso es Perfecto. lo que hace Muchas el Consejo gracias. Nacional de Planeación Lingüística. Muchas gracias a los dos por este panel. Realmente este análisis que se dio es muy enriquecedor. Lo que decía María Luz con respecto a comunidad sorda, y podemos eh, mirar y comparar con la 2049 que nos depara. Eh, hasta el 14 de octubre podemos aprovechar... Y llenarla de preguntas, poder compartir con ellas saberes y tener presente que la 2049 tiene sus aspectos positivos, también algunos no tanto, pero sí. la idea es poder compartir saberes porque nuestro objetivo mayor sí. es Colombia y la idea es que podamos hacer este análisis y pues que puedan participar del 11 al 14 de octubre, podamos tener presente y relacionar qué tenemos con respecto a la 2049, qué beneficios que nos aporta acá en Colombia, realmente muchas gracias para ustedes, su Perfecto. ponencia. Gracias Omar. a ustedes. Muchas gracias a usted. Excelente, muy bien. Aplausos, por favor. Quédense ahí. Sí, quédense ahí, por favor. Pensé que ya hemos muy terminado. Bien. Bueno, ahora acabamos de ver este tema más interesante y está... Pues esta discusión que se vio, es la verdad es de gran importancia, les pedimos que ellos que se quedaran, porque, bueno, ahorita vamos a tener participación de ustedes y opiniones de ustedes. Sí, así es, y es que, atado a esto que estamos hablando de planeación lingüística, de seguro hay muchos que tienen muchas inquietudes, entonces le pedimos a Giovanni, a Luzmari y a Jesús que venga por favor, y haga parte de la mesa a quienes se les van a hacer las preguntas relacionadas con el tema que hemos tratado esta tarde. Jesús que trató el tema de la caracterización sociolingüística, del estudio de caracterización. Entonces, para que ellos estén aquí, vamos a tener tres preguntas en presencial y tres preguntas desde Zoom. Entonces, para que estén aquí, y les pido el favor a quienes van a hacer las preguntas, que las hagan directas, concisas, y que si ven que alguno de los que estuvo antes de usted preguntó lo que usted iba a preguntar, pues no es necesario repetir la pregunta, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar con la primera persona. ¿Dónde? Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Fabián, esta es mi seña, y soy de Medellín. Un saludo también para los panelistas. Este tema es importantísimo, la planeación lingüística y la ley 2049 que estaban mencionando, también eh, los actores involucrados, el Ministerio de Educación, el INSOR, CORPSAC, ACEDUS, pensando siempre en cómo mejorar en este ámbito. Lo que mencionan, ojalá que en un futuro las carreras, los programas universitarios, eh, puedan tener en cuenta eh, una formación precisa, profunda para aquellos intérpretes y también, y también eh, se piensen en maestrías para que pensemos en buenos servicios de interpretación. En relación a la planeación, ¿qué opinan ustedes frente a eh, pensarse eh, doctorados, maestrías que tengan relación con estas carreras, estos programas de interpretación? Lo otro es que venía pensando sobre la planeación lingüística y cómo podemos pensarnos eh, proyectos por parte de personas sordas eh, que lleguen a distintas organizaciones en donde eh, la mayoría son oyentes, eh, para que haya un impacto, para que podamos eh, lograr esas oportunidades y se lleven a cabo esos proyectos creados por sordos. Muchas gracias. Adelante. No sé. Bueno. Bueno, llevo muchos años en investigación, en educación y también ha sido una lucha. Sé que aquí en Colombia... No hay puertas abiertas. Los estudiantes sordos que entran a las universidades hacen un pregrado, digamos, un, para licenciatura y ya. Pero que sigan, que ellos tengan que pagar el diplomado y tengan que seguir con estos estudios universitarios. Uno dice, ¿por qué nosotros, digamos, ir a Estados Unidos cuando fui a Estados Unidos y estás es gratuita esta educación? ¿Por qué nosotros acá no? Nosotros necesitamos tener ese cambio. Como dice eh, Fabián, claro, es una preocupación y decir, ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos trabajar en unidad para lograrlo. Claro que sí, tenemos que hacerlo. No podemos simplemente llegar a una conferencia y decir, listo, ahora yo sigo con la misma actitud, no me uno con otros. Eh, perdemos el tiempo, esto no es así. Necesitamos esta unidad. ¿Tú qué estás haciendo? No, yo hago investigación. Listo, ven y trabajamos juntos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás investigando? Claro que sí, ven y trabajamos. Porque si cada uno tiene una postura de, de pensar en comunidad y que estamos todos dentro de la comunidad y no está ninguno por fuera, tenemos que pensarlo. Es de reflexión. ¿Hacías otra pregunta? ¿Qué era tu segunda pregunta? Ah, ok, sí. Bueno, en cuanto a la planeación lingüística y que ahí hablamos de la adquisición. Bueno, estamos hablando de la adquisición, del estatus, del corpus, de las actitudes. Es importante que en la planeación lingüística no quiere decir que todo está hecho. No, tenemos que ir evacuando temas de a pocos, como decía Jesús. Hay una investigación. Esta investigación es una parte de la planeación lingüística. También no es pensar que ya el tema de cultura, de comunicación, eso hace parte de la planeación lingüística. Tiene un campo muy amplio para trabajar en los docentes, en los intérpretes, en muchas áreas de investigación también. Es por eso que les digo, o sea, tres años para realizarlo, no lo creo. Tres años para realizarlo, no lo creo. Bueno, eh, agregando a lo... Perfecto. Entonces, eh, retomando la pregunta de Fabián en cuanto a la educación superior y eh, en el tema en los servicios de interpretación. Eh, sabemos pues que en general ya hay profesionalización de intérpretes, anteriormente no lo teníamos, históricamente no lo había y ya se abrieron estos programas de profesionalización de intérpretes. Entonces, eh, ¿qué sucede con estos in intérpretes empíricos que venían trabajando y que mediante contacto con la comunidad y su ejercicio han ido eh, teniendo estos perfiles y necesitan un reconocimiento para laborar? Entonces, es allí donde pues eh, nosotros ya sabemos que por ejemplo en educación superior, eh, la Universidad del Bosque tiene un programa eh, para intérpretes, de la Universidad del Valle también, anteriormente era una tecnología y pues ahora ya tenemos eh, o, eh, tal como tal una carrera, un pregrado, entonces, pues ya tenemos estas eh, diferentes carreras. También tenemos el ITM en Medellín y han ido surgiendo esta profesionalización de intérpretes a través del tiempo. Entonces, los intérpretes empíricos ahorita han ido retomando las profesionalizaciones. Esperamos que sea así y puedan estar estos intérpretes profesionales en estos contextos de educación superior. Eh, agregando también pues a eso, eh, estamos tratando, ustedes eh, saben, el ENILSE, que es la Evaluación Nacional de Intérpretes, eh, que está, eh, ha venido eh, haciendo el INSOR y que es, se llama ENILSE. Esta es la seña. Pero pues eh, esta evaluación es un proceso que se viene haciendo y no va a ser para todos, va a ser para los intérpretes que están desde cierta fecha para atrás, que han venido trabajando porque cuando ya se abren los programas de profesionalización, estos intérpretes ya no entrarían en estas evaluaciones. Esperamos que en los siguientes cuatro años se pueda llevar a cabo esta evaluación y como tal puedan hacer parte del registro de intérpretes, Nacional de Intérpretes, que es una plataforma donde van a aparecer eh, los nombres de los intérpretes, es una plataforma donde van a aparecer allí, van a tener como si tuvieran eh, un reconocimiento profesional y ustedes van a saber si el intérprete como tal está reconocido, hace parte de este registro. Entonces, en relación a la pregunta de Fabián, estamos buscando la calidad de los servicios de interpretación y esto ha ido evolucionando con el, con el tiempo en cuanto a esa pregunta que tú nos haces. También en cuanto a los proyectos eh, que se hacen, para, tanto para los oyentes y las personas sordas, María ya ha dado esta respuesta y pues nosotros no podemos quedarnos esperando, obviamente tenemos que seguir actuando. Es en conclusión, eso. quisiera agregar algo más. Algo que se me había olvidado y que justo cuando Joanny estaba hablando lo recordé. Y es que en la planeación lingüística empezó hace mucho tiempo, hace rato ya ha empezado. No podemos pensar que es algo que no teníamos absolutamente nada y arrancamos de cero. No. Ahorita estamos en el octavo congreso. ¿Por qué creen que es el octavo? ¿Dónde fue el primero? ¿Cuándo fue el primero? está Henry? ¿Dónde está Henry? ¿Cuándo? dónde, ¿Cuándo? 1984. Fue la primera vez, con muy pocas personas sordas, ya después, 1900, que el segundo congreso, y ya después el siguiente, ahorita estamos en el octavo, y la gran mayoría son personas sordas. Sí. Recuerdo hace en el 2000 que estuve organizando una conferencia, recuerdo, para FENASCOL, Digamos que eran 50 personas sordas, 50 personas oyentes, y para nosotros era de gran emoción. Eso es planación lingüística. También en los cursos de lengua de señas que tiene Fenascol, y las diferentes asociaciones, el INSOR, las capacitaciones que dan, la educación bilingüe, toda la creación de, de, de todas las cosas que hacen las asociaciones, todo eso es planación lingüística. Falta organizarla. Pero eso es planación lingüística. Eso empezó hace rato. En 1924, cuando fue la, el primer colegio de personas sordas. Bien, me ven, estoy enfocado. Muy bien. Gracias a ambos por su respuesta. Tenemos una pregunta por acá en Zoom. Es Lina Jansen. Lina, bienvenida Tienes el espacio para tu pregunta. Hola, Lina, dice Joan. Hola, ¿me ven bien? Perfecto. Bueno, un saludo para todos. Qué emoción. El octavo encuentro, yo he sido muy fiel a estos congresos y ahora desde la distancia, de manera virtual, he salido a Giovanni, a Luzmari y a todos los de Fenasco, los llevo en el corazón. Bueno, la pregunta es esta inquietud, eh, yo sé acerca de la planeación lingüística que ya tiene una trayectoria, y pues que también tenemos distintos grupos, grupos del INSOR, de FENASCOL y otras organizaciones, pero ¿por qué no las universidades? Porque también hay profesores en nuestro país que eh, llevan años hablando de este tema y ¿por qué no son invitados? No podemos ignorar a la educación superior, ¿sí? Por ejemplo, yo he estado trabajando en esta universidad, del Atlántico durante eh, 15 años y pues he reconocido que hay docentes de lengua de señas colombiana que podrían hacer parte de estos espacios, ojalá lo tengan en cuenta en alguna de estas sesiones de planeación lingüística, esto es una propuesta y pues eh, por supuesto eh, esto va en aras de fortalecer nuestras asociaciones. Perfecto. Entonces, eh, Lina tiene como esa inquietud en cuanto a la participación eh, de los maestros sordos en, en la planeación lingüística. Esto es abierto. Son diferentes, eh, son diferentes actores los que van a poder participar, obviamente. Eh, van a poder hacer formación, ajustes y hay unos lineamientos. Está obviamente el estatus, el corpus la adquisición y la, actitudina, la, la actitud, entonces eh, como sabemos eh, en el corpus hace parte de la investigación, vamos a hablar de la gramática, vamos a hacer investigación, vamos a poder lograr todo esto y entonces se va a poder hacer esa divulgación para tener la adquisición de la lengua de señas y allí van a participar los docentes sordos obviamente, este espacio es abierto. Ahora, hablando de la ley 2049, en el artículo 3 específicamente, se habla de la participación de organizaciones, entidades de educación superior. Creo que dos o tres estarían allí, obviamente, porque hay, tienen que hacer la participación en todo lo que es los conceptos lingüísticos, también en la lingüística, obviamente, desde la educación superior y expertos en lengua de señas. Entonces, la ley lo dice, desde la 2049 eh, estamos esperando eh, qué respuesta tenemos desde el Ministerio y apenas la tengamos, pues obviamente vamos a hacer la divulgación y se va a empezar a conformar el Consejo como tal. Muy bien, gracias por la respuesta. Eh, nos queda una persona acá en presencial para hacer su pregunta. Sigue, por favor, Stephanie, ubícate acá. Bien, muy buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos pensarnos el manejo de la planeación lingüística? ¿Me ven bien? ¿Me ven bien ahora? ¿Me ven ahora? Bueno, la pregunta es, ¿Qué entidad u organización es responsable de la planeación lingüística? Es que no hay y ahí empezamos con la falencia porque nosotros empezamos a desarrollar cosas pero no tenemos un, un ente rector. Y lo otro es eh, falta implementar allí el concepto del profesor sordo que está pasando en la educación para sordos y esto puede contribuir a la planeación lingüística. Eh, ¿Quién quisiera dar la respuesta? ¿Cómo es la seña? ¿Cómo es la seña de...? No la vi. ¿Con... ¿Cómo es tu seña? ¿Quién es ¿Quién es responsable? Hago esta pregunta. ¿Quién es el responsable de la planeación lingüística? ¿Quién es el responsable? Todos. Tú también es responsable, yo también, él también, él también. Todos somos responsables, pero claro, estar pensando como, digamos, ¿eres maestra? Sí. Ah, ok. Claro, estamos pensando en grupos de maestros y como maestros son responsables de hacer ciertas acciones. Digamos que cuándo lo van a hacer y cuándo van a continuar. Claro que sí, lleva mucho tiempo todas estas acciones, pero debemos organizarnos. Tenemos esta ley que tiene... Estatutos y ciertas, no, ciertos puntos importantes, como dice Joani, digamos desde el INSOR decirle al ministerio sus acciones que van a hacer, pero yo no sé cuándo será. O sea, te vamos todo un proceso, pero ¿quiénes son los responsables? La verdad es que somos todos, todos somos los responsables. No podemos decir el INSOR y yo no hago nada y tampoco sé nada. No podemos hacerlo, todos somos los responsables, los maestros, los intérpretes, los, ¿quién más?, eh, los directivos, ¿quién más?, las personas sordas de que están en las asociaciones, los presidentes, exacto, o sea, la gran variedad de personas, Henry también, entonces todos, Joani también, todos somos los responsables. Entonces, ojalá no lo olvides. Sí, sí, sí, ojalá sí yo no entiendo olvides. esto, pero Vienes sería importante toda la aclarar cuál es el concepto de planeación lingüística y cómo nos vamos a organizar y ver quién sería el ente rector. Ve. Es que no se ven tus señas. Sí, es importante que pases acá adelante. Okay. Excelente ahí. De nuevo estamos hablando de que todos somos responsables, pero es importante eh, reconocer que hay diferentes interpretaciones sobre los conceptos de planeación lingüística, entonces es importante esto que menciono, la unidad. Ok, aquí estoy bien, perfecto, bueno. ¿Me recuerdas tu seña, perdón? Estefan, eh, perfecto. Entonces, eh, allí encontramos dos aspectos, todos, todos somos participantes en la planeación lingüística. Pero obviamente pues hay una organización y como decía Luz Mari, ella estuvo presentando que había el gobierno, el Estado, había una estructura desde el INSOR, también aparecía la sociedad civil. ¿Y quién es la sociedad civil? Las organizaciones, las asociaciones, Acedus, Corsap, los representantes, hacen parte de esa sociedad civil. También eh, las instituciones de educación superior, de educación básica, ellos también hacen parte del Consejo Nacional de Planeación Lingüística. Entonces, es un proceso, estamos esperando que se nos apruebe cuando ya tengamos el decreto reglamentario, pues el INSOR va a ser la secretaría técnica de este consejo y vamos a empezar a llamar a los actores, entonces obviamente eh, los maestros dicen y yo puedo participar, el decreto como tal, eh, pues como ya eh, lo dijo Luz Mari, dice docentes sordos como tal, no lo dice, pero dice que representantes pues, que sean personas profesionales, entonces allí caben muchos profesionales entre ellos estos profesores, eh, ingenieros, profesionales sordos, profesionales sordos que tengan pregrado, ¿entendido? Voy a ser muy corto eh, respondiendo a Stephanie, porque Stephanie dice, bueno, pero ¿quién sería el ente rector? ¿Quién nos va a regular dentro de la planeación lingüística? ¿Quiénes son esas personas que van a participar? no Ustedes como comunidad, cualquiera lo puede hacer. Claro, yo estoy registrada en una universidad, Universidad del Valle. Ejemplo, soy estudiante de la Universidad del Valle, me reúno con, mi, con mis compañeros, personas sordas, veo que existe algunas dificultades y ¿cómo lo relaciono con una planeación lingüística? Pues reunámonos cualquiera lo puede hacer, puedo invitar, por ejemplo, algún experto en lingüística, bueno, reunámonos, por favor nos orientas, cómo podemos solucionar este inconveniente que se nos está presentando en la Universidad del Valle, es que tenemos diferencias en cuanto al uso de la lengua, cómo lo podemos hacer, tenemos orientaciones de un experto, claro que se puede hacer dentro de la universidad, no solamente debemos eh, esperar y depender del consejo de planeación lingüística, no, cada colegio, cada universidad, cada espacio lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, ustedes como comunidad, hay algo más. Si necesitamos darle alguna solución a este inconveniente, a alguna situación que se esté presentando, podemos presentarlo al consejo y el consejo empieza a movilizarse también a darle respuesta a las solicitudes que ustedes tengan como comunidad, algunas ideas que ustedes puedan proponer para la planeación. ¿Se puede hacer? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si estoy en plano, ya tenemos dos personas en presencial Dos personas en Zoom, creo que hay una persona en Zoom, me parece que es Sandra Borras. Entonces ella va a hacer su interpretación en este momento. Hola, hola. Bueno, ¿puedo, eh, ¿puedo iniciar ya? ¿Sí? ¿Me ven bien? Perfecto. Ok. Bueno, yo estaba levantando la mano para participar y solamente tengo como dos inquietudes, eh, algo, in, algo previo sí, respecto a la ponencia. Y a, la, a la ponencia que presentó y tengo una inquietud allí específicamente relacionada con eh, esto que ha ocurrido durante muchos años sobre la disputa entre lengua de señas colombiana y señas tal vez de árbol de vida. Sí, ha habido una disputa por muchos años al respecto y ese problema siempre ha sido precisamente los parámetros de conformación de la lengua de señas, de la lengua de señas. Eh, también, pues, eh, es una cosa distinta a la que ocurre en Pereira, en Medellín. Sí, es una situación un poco diferente, ¿no? Entonces allí no estoy muy de acuerdo. Obviamente hay que reconocer las variaciones dialectales en el país, pero eh, digamos que es importante tener claro los parámetros formacionales. Ese es un punto que hay que tener en cuenta para eh, eh, hablar un poco sobre la discusión y lo que plantearon inicialmente, lo, como lo planteó Luzmari, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, además, eh, como lo mencionaban hace un momento, sobre, sobre la caracterización que presentó Jesús por parte del INSOR, ¿sí? todavía no está lista y yo entiendo que esto también hay que tener un poco de... Y, y eh, clara, claramente esta investigación va a ser un derrotero para poder eh, afectar como tal la planeación lingüística. Eso era algo que tenía que decir. Además, algo importante es que eh, las personas sordas, ¿sí? eh, como minoría, Sí, a nivel, eh, digamos que nosotros conocemos las la, la leyes, los decretos que se han creado sabemos de su importancia ¿sí? eh, también eh, muchas veces también eh, tenemos información básica, no, al contrario aclaración de intérprete, no tenemos información sobre estas leyes, sobre esta normatividad sobre estas implicaciones, sobre la profundidad de esto y tampoco sabemos sobre las estrategias y la información ¿sí? esto es algo que eh, creo yo que es muy importante crear esos contenidos eh, de, legislativos en lengua de señas colombiana, y además en relación con la formación de intérprete, dicen que han habido avances en términos de egresados de los programas de formación, sin embargo hay que hacer una diferenciación entre interpretación y traducción, y la formación que es distinta para ambos casos, ¿no? ¿Sí? Esta diferenciación eh, eh, es importante también, y respecto también quisiera preguntarle sobre el rol y el papel de, de las personas sordas y oyentes frente a la interpretación, sí porque generalmente como se ha estado haciendo la formación ha sido por separado de alguna manera. Entonces, claro, por supuesto esto ha afectado a las personas sordas y, y es una inquietud que quisiera plantearle a los, a los panelistas. Wow, creo que tienes muchas preguntas. ¿Me unido para Andrés nos hacía esta pregunta, digamos que estaba tenía su posición y no la… está bien, que está bien si está a favor o está… o sea, si está de acuerdo con nosotros. Hablamos que, pues, fue en Ascoli, hizo hace un tiempo una recolección… En Bogotá, de un diccionario, recuerdo que fue en 1990, si no estoy mal por estas fechas, en que algunos sordos decían, ay, yo no uso tal seña, pero era el que más la usara. Si solo había una persona sorda que no la usaba, era como listo, la acepto. Es que de eso estamos hablando, no es una situación de pelea. Estamos, que esto significa que la planeación esto eso es lo que significa la planeación lingüística. Hay algunos puntos en los que ya después los sordos van a decir, no me siento muy bien, no estoy muy contento con determinada decisión, pero pues eso es planeación lingüística. Con el tiempo van a surgir más cosas. O sea, llevamos muchos años trabajando en el tema, pero como tal, libros o algo así, no, no tenemos de planeación lingüística. Algún producto de estos se están creando. Entonces, las personas sordas que llegan con... Digamos, cuando tengamos un producto de estos, pueden acercarse y decir, ah, bueno, ya lo comprendo. Teorías y demás demás temas y conceptos, pues entonces no es como, es, no es un trabajo como de inventar, sino pues de, de realizar. O sea, podemos decir que en tres años ya, ya lo tenemos. Tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando hasta que, bueno, yo me muero y pues ya después, más adelante, 20, 30 años, podamos encontrarnos, ¿eh? ¿Un cambio en el estatus de la lengua? ¿Puede ser? No sabemos qué pase. No podemos decir ahora, ¿estoy o no de acuerdo? Yo pensamos que est estos conflictos pueden hacer perder el tiempo. Entonces, organicémonos. ¿Qué está haciendo un grupo? ¿Qué está haciendo el otro? Crean, se crean muchas cosas, por ejemplo. Digamos que se pueden crear muchas cosas, pero ¿se usan? No lo sé. Porque es posible que se creen, Digamos, en la Universidad del Valle que no había unas, algunas señas específicas y dentro de la universidad se usaron y ya pasó su tiempo. Se graduaron las personas y esas señas no se volvieron a usar. Es posible que eso pase, es un ejemplo. Entonces, no podemos preocuparnos tanto en la creación de nuevas señas. Creo que no, no es lo conveniente. Bueno, adicional a eso. ¿Aquí estoy bien? Perfecto. ¿Estamos bien con el intérprete? Perfecto. Ok, entonces adicional pues a lo que dice Luz Mari, obviamente la variación lingüística en el país, eh, llegar a una estandarización de acuerdo a las regiones y a las variaciones que se dan, eh, pues esto se puede dar en diferentes formas, tenemos que hablar también que las diferentes edades manejan la lengua de señas diferentes, eh, los espacios académicos usan lengua de señas especializada, entonces eh, esas son a lo que se refieren las variaciones lingüísticas y la estandarización como tal. Entonces eh, Sandra dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto, eh, ahora estamos evolucionando y cambiando esas posiciones de pronto tan firmes que teníamos. En el precomité hemos hecho ese tema acerca de los neologismos, porque están usando muchos neologismos, han surgido, y cómo es ese procedimiento para crear un neologismo. No es que, ¡ay, no encuentro la palabra, entonces voy a crear una seña como tal!, sino que tengo que tener esa experiencia y para hacerlo, entonces desde el INSOR se está haciendo ese procedimiento para la creación de los neologismos, se está haciendo investigación, se está haciendo recolección, análisis para ver cómo es el uso, cuál es el uso, la seña que más se usa y de acuerdo a eso, pues entonces se prioriza cuál es el uso de cada una de las señas y no quiere decir que las otras son inválidas. Simplemente hay una priorización porque algunos las usan más. Igual la lengua es cambiante, evoluciona, entonces hay que tener en cuenta eso. Se van a dar unas guías de acuerdo. También hay que pensar eh, cómo es, es el uso lingüístico y sociolingüístico de ellas y esto se va a traer obviamente a las plataformas del InSOR eh, en la plataforma podemos encontrar un, en el INSOR educativo podemos encontrar un diccionario donde reposan diferentes señas de acuerdo al contexto y allí ya se está creando. Y esto no va a quedar ahí, este repositorio se va a seguir eh, alimentando todos los días eh, con vocabulario académico, con diferente vocabulario, eh, que eso hace parte de la planeación lingüística como tal. Bien, muchísimas gracias. Respecto a lo que pregunta Sandra del estudio de caracterización, quiero repetir y recordar por qué la seña. Entonces, sordos, porque está enfocada, nuestro público objetivo es las personas sordas, queremos ver las variaciones lingüísticas esa caracterización sociolingüística que se tiene, cómo tiene esa variación en la lengua y a nivel nacional. Y por qué la seña de estadísticas, porque es como la curva que nos muestra unas estadísticas, entonces por eso la, la consolidamos en esta seña, porque la, es el estudio, encuesta de estudio, de caracterización sociolingüístico de las personas sordas de Colombia. Es un texto muy extenso y por eso nosotros le asignamos esta seña. Entonces, es una encuesta, un estudio para las personas sordas que nos va a dar unos datos. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a las evaluaciones, yo quiero darles un poco de contexto. la ley 982 decía que todos los intérpretes debían contar con una evaluación. Entonces, nosotros desde el INSOR como responsables dijimos, perfecto, vamos a hacer el desarrollo del ENICE para hacer la evaluación de los intérpretes. Posteriormente, varias personas sordas se han ido registrando, entonces tenemos que ir haciéndole ajustes al tema para la evaluación de los intérpretes a nivel nacional, esas evaluaciones se deben tener en cuenta dos procesos. Entonces, el primero es cómo recibo yo la información en lengua de señas y hago producción a voz y la segunda es cómo recibo información en, en lengua oral y la paso en producción a lengua de señas. Eso es lo que queremos evaluar. Entonces Después dijimos, bueno, posiblemente esto no sea así para las personas sordas. debemos hacerle ajustes, claro que sí, eso también depende de la solicitud. Nosotros lo evaluamos y lo ajustamos, no hay inconveniente. Sí, de acuerdo a la norma, dice Joan. Muy bien, ya se dio entonces respuesta a la pregunta por Zoom. Nos queda una persona acá en presencial en el auditorio. Bien, bueno, yo he tenido muchos apuntes de esta sesión y es un tema muy interesante para mí, muchos sordos al igual que yo tenemos distintas inquietudes eh, y pues eh, yo no quiero eh, pues, reiterar, ser muy reiterativo, quiero como eh, pensar como las bases para poder construir y eh, propongo lo siguiente, eh, hay una necesidad y es lo mismo, eh, necesitamos un espacio de planeación lingüística con personas sordas para hacer una recolección de la información y pensarnos en un futuro, eh, un plan. También hay muchas inquietudes, las personas sordas, eh, pues vemos este espacio que es muy somero, muy corto y pues no alberga todas las inquietudes que tenemos. Lo segundo, eh, tenemos inquietudes frente a lo que dice Luz Mari, yo lo entiendo, el Consejo Nacional de Planeación Lingüística eh, representa no una directriz, sino que tiene más una figura de asesor, de sugerencias, tipo INSOR, y eso me genera una inquietud muy grande. No es que esto sea malo, eh, esto se arregla en el proceso, pero solamente vamos a sugerir, sugerir cómo, debido a que eh, la mayoría de personas sordas, vea, seamos sinceros, eh, y me gusta ir al grano, ser directo, Muchos sordos eh, a través de las redes sociales dicen, no, es que el INSOR lo uno, lo otro y, y muchas inquietudes al respecto. Y yo he identificado lo siguiente, y es que las personas sordas quieren que las funciones del INSOR cambien. Porque esa misión de asesor que es tan reiterada y, y se ha mantenido por el tiempo, esto se puede cambiar. Que el INSOR pueda eh, tener um, otras funciones distintas, ¿Sí? porque si no, va a pasar lo mismo que la planeación lingüística. Sí, lo que mencionan ustedes, que la planeación lingüística, o más bien que el Consejo Nacional solamente se va a dedicar a, a, a sugerir, ¿usted lo quiere hacer? Bien, y si no, también estoy de acu en desacuerdo con eso, porque eh, tiene una implicación directa, una afectación con la educación, sí. y pues frente a los lineamientos, ahí hay un punto, la adquisición, hay que fortalecer eso desde la primera infancia para que ellos puedan construir, tener unas bases sólidas, porque si no vamos a seguir en confusión, en caos y, y vamos a perpetuar este estadio. Y frente a... Eh, nuestra figura de asesor, por ejemplo, una secretaría de educación, ah, bueno, gracias por la asesoría, yo voy a hacer mis variaciones porque soy autónomo, ¿sí? Eh, o si vamos a hablar del modelo bilingüe, bicultural, va a decir, eh, no, de, de, yo tengo mis formas, entonces esto es una repetición, ¿sí? el Consejo Nacional debe pensarse no solamente en recomendación, sino ser una entidad o un actor que guíe y que, además de orientar, eh, no, no solamente pues, tenga ese límite de, de, de sugerencia, ¿sí? Eso quería manifestarlo como para no alargarme mucho. Y lo otro es que importante eh, se tenga en cuenta, bueno, mencionan que deben ser profesionales sordos, pero... Eh, también es importante eh, la experiencia que tienen las personas sordas que no son profesionales, ¿sí? que eh, hayan tenido ya sus prácticas, porque por ejemplo un administrador de empresas eh, va a pensarse las didácticas en cuanto a educación, no, necesitamos un exponente, un representante pedagógico y también que tengamos eh, un corpus que, que sea integral, o sea, esta construcción eh, no solamente... Eh, se tengan estos actores y no que luego, ay, sí, luego los incluimos, sino que desde ya tengamos una preparación sólida y que pues reconozcamos la historia colombiana de las personas eh, eh, sordas y no, y no alarguemos esto, que aprendamos de todas esas situaciones y lo hagamos bien, esta es mi propuesta. Excelente, muy bien, dice Joanny. Ah, bueno, no, fue, fue una opinión, no, fue una pregunta. ¿Quién quisiera Perfecto. responder? Muy bien, oh. yo tomé nota. Bueno. Bueno, muy bien, entonces. Y viene la última participación que es ahora por Zoom. Carlos. Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren bien. Esta es mi seña. Eh, he visto muy interesante la información, eh, yo hago parte de la eh, región sur de, del Putumayo y me parece interesante la participación de estos exponentes del INSOR y lo que he visto. Eh, también debo manifestar que en el Putumayo las universidades tienen una gran debilidad. Eh, también en cuanto a las… no hay las licenciaturas, también el SENA eh, y, en, y la capacidad del servicio de interpretación es eh, no es suficiente. O sea, yo veo que hay grandes avances en la centralidad eh, del, del país, veo muchos profesionales, pero en cuanto a Putumayo, no los profesionales tienen muchas debilidades, reitero, eh, mi vida, mi experiencia vital también eh, eh, eh, se habita en esta comunidad indígena y eh, yo ya he hecho manifestaciones, por ejemplo, en Mocoa, eh, pero han, han tratado, no, no he tenido respuesta, eh, Norito, error de interpretación, Llevo cuatro años en la asociación y haciendo diferentes actividades como modelo también en MoCOA y pues el gobierno siempre tiene retrasos en, en, en darnos respuesta, siempre ahí está es, inconveniente. Y no, no tenemos cómo seguir, el servicio de interpretación no es muy bueno, en la secre, eh, es deficiente, en las secretarías tampoco hay cómo ir a hacer preguntas. Y siempre es un retraso porque no hay recursos, o porque digamos que solo hay un profesional, o porque no hay universidades, tampoco capacitación del SENA, puede que uno esté inscrito o no, pero digamos el INSOR entonces ahí… Ahí no, no llega, qué hacer, cómo es este apoyo, cómo podemos también apoyar, y FENASCOL también cómo puede hacerlo, pues para dar respuesta, quisiera saberlo, pues esa es mi pregunta, porque aquí en Putumayo es, es difícil, esa es, es mi pregunta. Ok. Eh, Carlos, ¿está su señor? Ok, perfecto, un saludo desde acá. Es importante que estés participando, así sea de manera virtual, pero que a pesar de la distancia estés participando de este evento. Y es algo para aplaudir, de verdad. Te felicitamos por eso. Ahora, pues tú nos expresas eh, eh, toda esa reflexión que haces de la situación que estás viviendo. Eh, desde el director de FENASCOL, desde el Consejo de FENASCOL, eh, no sé si allí en Putumayo hay asociación de sordos. ¿Sí hay asociación de sordos? ¿Sí la hay? ¿Está legalmente constituida? Ok, perfecto. Entonces, eh, los felicito por eso. Estaba preguntando si había eh, asociación de sordos. Ok, perfecto. Entonces, es importante que desde la asociación, que ya está legalmente constituida, entonces es la representación de la comunidad sorda en el Putumayo. Y como sociedad civil, como parte de FENASCOL, también pueden incidir en el gobierno, en la alcaldía, en las secretarías de educación, hacer esa incidencia, esa presión a los diferentes entes solicitando y también hacernos llegar esas inquietudes al INSOR. Mediante una carta, eh, obviamente nos pueden hacer llegar, o si eh, yo nos podemos ver, eh, poder, yo te puedo dar eh, todo el correo electrónico eh, para saber, eh, tener esta información y ser un puente entre las subdirecciones en el INSOR y poder tener esa accesibilidad, la educación, formación, bueno, tener todas las necesidades, dar atención a las necesidades que ustedes tienen desde el Putumayo. Entonces, principalmente es desde el movimiento asociativo y que la comunidad sorda se empodere y haga, haga llegar estas solicitudes a la subdirección. Excelente. Un abrazo, aquí me están hablando, me están diciendo algo. ¿Me dicen que no están constituidas? ¿Sí o no? Porque yo, aquí me dicen que sí, tienen asociación. Ok, perfecto. Eh, sea sí o no, más adelante si quieres hablamos personalmente, también podemos hablar con Henry. Eh, Henry me dice que no entonces puedes hablar con el director de FENASCOL, hablar para que ellos eh, los apoyen para que ustedes puedan constituir su asociación Bueno, pues de esta manera entonces ya nos queda la última participación aquí en presencial para poder terminar Buenas noches para todos quiero preguntar bien Buenas, no buenas noches para todos. Quiero preguntarle a Giovanni. Eh, Anterior, y a Luzmari, eh, anteriormente eh, pude participar en un taller de planeación lingüística y fue un espacio muy, muy importante porque aprendí mucho. Allí nos enseñaron sobre el corpus, planeación lingüística, planeación lingüística adquisición. Eh, y también pues, debo agradecer a Luzmari por este taller eh, de formación. Eh, Giovanni, quiero indagar, bueno, en la página también, en la página eh, de ILINSOR hay contenidos relacionados, pero no sé si la gran mayoría eh, no se conozca. Eh, es importante hacer divulgación de todo este material virtual y también reconocer un poco de cómo se usa, qué estrategias tienen para la promoción de estos contenidos y para Jesús Frente a esa encuesta eh, de caracterización, creo que es un elemento que funciona, es muy importante porque necesitamos identificar cuántas personas somos usuarios de la lengua de señas porque no tenemos un consolidado al respecto. Eh, si las personas sordas eh, han fallecido, cuántos hay a ciencia cierta. Y pues esto nos permitirá eh, construir para un futuro, fortalecernos a partir de estas cifras. Eh, gracias. Okay. Bueno. Bueno, en respuesta… Eh, en cuanto a las estrategias para la planeación lingüística, yo estoy tomando nota de todo lo que se está diciendo y pues de lo que ha sucedido anteriormente y lo que puede suceder. Eh, para concluir, obviamente, es que el, el precomité eh, que está constituido por las siete entidades de las que anteriormente ya estuvimos hablando eh, el año pasado, bueno, desde hace dos años para acá se ha venido hablando, entonces estamos haciendo diferentes actividades. Eh, se dio... Eh, a las acciones que se tienen que realizar como tal, y ya tuvimos pues la aprobación de la ley. También el Precomité está eh, planeando unas guías para la planeación lingüística, desde FENASCOL, desde el INSOR, el, dentro del Precomité se piensa hacer esta difusión en lengua de señas eh, sobre qué es la planeación lingüística, a qué se refiere, cuáles son sus componentes, sus ejes, eh, como información básica eh, de algo como lo que ya se ha dado en diferentes eventos, pero pues en un video, obviamente, en lengua de señas para hacer la divulgación. Eh, como tercera acción, también desde el Precomité se está haciendo un documento que está en construcción, que acerca de los neologismos, eh, como este procedimiento para que nos muestre cómo hacer eh, neologismos y más adelante eh, se va a hacer como una prueba piloto, eh, para mostrarlo, a ver si ustedes qué opinan, si se puede replicar como un modelo. Desde FENASCOL y desde el Precomité se vienen haciendo estas acciones, obviamente a cuatro años. Entonces, pues ahorita aún está en construcción, esperamos que en cuatro años ya se pueda eh, llevar a cabo. También eh, ahora en cuanto a la encuesta, Sí, a la recolección y la caracterización que se está haciendo, eh, ya tenemos estos resultados. Pero, ¿qué sucede con esos resultados? Eh, entonces, es para que se puedan hacer acciones, se pueda hablar eh, de, eh, por ejemplo, la adquisición. Eh, de la lengua de señas y nos pueda servir como insumos esto nos va a dar insumos sobre todo para los niños que como Diego decía es importante la adquisición de los niños en esa primera etapa y en esta primera infancia entonces eh, ya cuando se conforme el Consejo Nacional eh, de Planeación Lingüística eh, obviamente esto va a dar fortalecimiento técnico eh, en diferentes espacios y se va a poder eh, compartir eh, y a generar intercambio de conocimiento en cuanto a la lengua de señas. Y en educación, para los niños, la formación en lengua de señas, ¿sí? Eh, ¿Cómo eh, se va a mejorar eh, la lengua de señas? Y es un sueño que nosotros queremos fortalecer, la lengua de señas. Eh, es, son estrategias, es una respuesta que se da eh, en este momento, son los planes que tenemos eh, también desde el Ministerio de Educación y el INSOR eh, nos hemos, eh, a, para alinear estos planes estratégicos y de acción de las entidades. Perfecto, para darle respuesta a Cristian, él pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la historia, con la información, con los datos de la historia? En este momento estamos recopilando con este estudio la idea es que sea lo actual, lo que se tiene, pero tú me estás preguntando por la historia, claro, entonces haz de la propuesta al Precomité Lingüístico y que dentro de, ese, dentro de ese corpus saber qué ha pasado con la comunidad sorda en relación a diferentes temas, eh, qué ha pasado con la historia de nosotros. En este momento no está, te respondo, no lo tengo, pero esa, esa, esa propuesta está muy interesante y lo podemos trabajar con el Precomité. Y lo podemos seguir trabajando, investigando, y buscando datos de la historia para estos próximos cuatro años. Bien, Daniela. Bueno, ahora… Ya terminamos con este tema de nuestro octavo congreso, nos dieron sus experiencias y ahora nosotros los jóvenes tenemos que apropiarnos de esta información porque es de gran importancia. Les damos las gracias a ustedes por participar. Y también a, a todos los conferencistas que han participado en este día, a las personas del grupo técnico, a los participantes, a los asistentes, aquí a este octavo congreso que la verdad ha sido pues de gran interés. Así es, Daniela. Y antes de hacer el cierre, vamos a añadir algo más a cargo del director general de FENASCOL que tiene una información muy importante para nosotros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cómo se sintieron? ¿Todos bien? Los veo muy pasivos, arriba sus manos. Eso, por favor, ¿aprendieron el día de hoy? ¿Aprendieron o no? Oh, ah, sí, eso ya me lo sabía, la repetición, qué pereza, me estoy durmiendo. A ver. ¿Cuál es la percepción? ¿Aprendieron? Bien, me alegra, esas caritas sonrientes. Eh, creo que es importante preguntar, una vez aprendan y vuelvan a sus territorios, van a decir, ah, muy chévere la ponencia, y se van a quedar callados. Es, es importante gestionar, movilizarnos, ¿sí? Y hoy, ¿qué van a hacer? Ay, hola Henry, ¿cómo estás? Y me van a llamar y me van a saludar. Ojalá llegue hasta mí una persona que se pueda presentar. Ah, les cuento, eh, el papá de Juan David se me acercó y me dijo, oiga, muy chévere, me hace el favor, yo quiero que ustedes vayan a Popayán. Y yo quedé como, bueno, ok, ok, se puede hacer. Y ustedes, ¿cuándo me han dicho? ¿Quién más me ha dicho que quieren a FENASCOL organice el evento en su región, en su tierra. Sí, las asociaciones, bueno, ellos trabajan por un lado, pero ¿y ustedes? Recuerden que estamos trabajando de manera mancomunada. ¿Cómo podemos ir hasta sus territorios? Sabemos que siempre eh, estamos acostumbrados a estos eventos en Bogotá, pero ¿y qué ha pasado en sus ciudades? Qué ha pasado en sus territorios, ¿Sí? Se, tenemos un compromiso de ahora en adelante, y es articularnos, y las asociaciones también están allí para que les apoyen, por ejemplo el papá de Juan David dijo, venga, yo voy a estar allá y voy a gestionar, les busco el lugar, y yo le aplaudí dijo, y le dije, bravo, ojalá ustedes también puedan hacer eso mismo, no pensemos solamente en que la responsabilidad es de FENASCOL, tenemos que gestionar por nuestra cuenta también. El congreso que estamos haciendo hoy es gracias a a Sorrisa, a Sorrisa, FENASCOL, de la mano, trabajando, gestionando para llevar a cabo este evento. Ojalá que todos los que estamos aquí presentes gestionemos, jóvenes, mujeres, pensemos en estos procesos porque son muy importantes. Entonces, ¿aprendieron? ¿Todo bien? ¿Mañana qué? Mañana a las 7 de la mañana. ¿Sí? Hombre, entonces que a las 7. Vamos a ver. Muchas gracias. Muy bien. Pues, y también queremos añadir algo más de información. Para todos aquellos que tengan todavía sus dudas, inquietudes, pues pueden contactarse directamente con los panelistas o enviar eh, un correo a contacto .co. Allí se va a recoger la información y también se les podrá dar respuesta a sus inquietudes. Ya llega, vamos llegando al fin de este día del evento. Recordarles a ustedes que mañana estaremos acá desde las 7.45 de la mañana. Y empezaremos a las 8 de la mañana con un tema supremamente importante que tiene que ver con el Código de Ética de los Intérpretes. Vamos a hablar acerca de la Comisión de Mujeres, Comisión de la Juventud, y es para que, por favor, ustedes descansen bien, duerman y estén listos y listas para mañana. Igualmente en Zoom podrán ingresar, me dicen acá que desde las 7.30, 7.45... Es el ingreso acá en, en el Auditorio Lucitejada y Tejada y empezaremos entonces 8 de la mañana. Nos vemos entonces mañana, ya hoy terminamos, culminamos nuestra sesión, Daniela. Así es. Una vuelta, Daniela. <risa>